Gracias. No, Me sentí fatal y además dije, yo, no, sí, ¿Ah, ¿qué coño? ¿Por qué no se hace unos Si no es tan difícil, si la gente sale a la calle, uh, si no hay tan difícil, si no se arriba a gente, y a tanta gente, y por los gente, y se tanta gente, Ahora ya gente, y están gente, gente,